¡Hola! Bienvenido a mi canal de YouTube. Si estás viendo este video, es porque todavía no te has suscrito a él y me YouTube. Si lo viendo Mi vídeo es porque Villar y te has suscrito a él y me y que lo hicieras. a nombre es propia Villar y me gustaría ayudarte a promocionar tus cortometrajes y proyectos audiovisuales y a crear tu propia marca personal utilizando para ello todas las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías. Si te gusta el cine, si te gusta el audiovisual, a si te interesan las nuevas tecnologías y sobre todo si te interesa el futuro de tu carrera profesional, a qué estás esperando? ¿Por qué no te suscribes?